Man Life, el man 4 que me produce. Muchos, enamoran Muchos se enamoran de el físico, pero no del corazón. No oh, oh, eh, eh. oh, oh, eh, eh. Oh, oh, eh, eh. Oh, oh, eh, eh. Sé que no soy el chico más romántico Chico más simpático, oh, oh, oh. pero soy el chico que te trata como una dama, como un loco te besa en la calle te respeta, tú sabes que tu beso sabe a fresa. Yo siempre estoy pendiente pretendiente pero de esos cabrones tú nunca estás pendiente y sabes que tú no lo quieres sabes que soy un chico diferente aunque me comporto indecente no importa lo que diga la gente aquí lo que importa es lo que tú pienses dicen que soy el chico cínico pero no te dejo con el olvido, por usted le compró una vela, por cada minuto quiero verla, quiero que este amor sea de telenovela. Ja. Yeah si quieres no damos acceso, si quieres no damos un beso, si quieres en sexo, Cuando estamos juntos nos sentimos completos. Yo siempre estoy pendiente, sé que tiene pretendiente, pero de esos cabrones tú nunca estás pendiente. Yeah. Si quieres rompemos el hielo, nos comemos enteros. Dime lo que tú requieres, sé que tienes una mente incoherente. Yo solo un yo te trato como una reina, Habrá muchas doncellas, pero tú eres la más bella. Habrá otro cabrón que te leve, pero yo te paso el niveles. Yo te trato diferente, siempre estás en mi mente. Tú para mí eres especial, quiero que seas mi vida oficial. Yo nunca te pude olvidar. Sé que no soy el chico más romántico. Oh, oh. Ni el chico más simpático. Oh, oh, sé que no soy el chico más romántico. Oh, oh, ni el chico más simpático. Oh, oh. Soy el único que te entendió, el que te comprendió. Está clara que este amor no se murió. Si tú fuera un delito, yo prefiero estar preso. Baby te confieso, cuando estoy contigo me siento completo. Uh. Yeah. Recuerda que el amor no se acaba, es una determinada